Simón, es el hormiga y el seco Ok, esa es para ti chiquita, con mucho cariño, con mucho corazón para ti, ok, te amo Enamorado de tus defectos, quiero que estemos siempre juntos Hay un sentimiento dentro de mí, quiero estar junto a ti por toda la vida Sin que nos importe nada, por favor ven y sé mi hada adecuada Enamorado de ti, quiero que estés junto a mí, no sé si eso se pueda, pues de lo que estoy seguro que quiero estar contigo toda, toda la vida, vida sin que nos importe nada, nada, ya que tú eres mi felicidad, quiero estar contigo por toda la eternidad y que sea la única que yo quiera, quiera porque te traigo a todas horas en mi cabeza, cabeza pues tú eres la más hermosa, hermosa de todo el planeta, meta. esto es de aneta por ti, escribo esta la canción en mi libreta, ya que traerte es mi meta, pues tú eres la princesa de este sí. cuento, sabes que ya estás creando un sentimiento, por favor dame un, un momento, momento y te digo todo lo que, que siento, siento, ya que es mucho, mucho yo por ti si lucho, mucho, haría lo imposible, imposible como bajarte una estrella de lo más alto del cielo sin importar que yo caiga al suelo, ya que estoy seguro de que tú eres mi consuelo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 Ok amor, esa canción es para ti, con mucho cariño, con mucho corazón, para ti mismo. La y la dirección que te amo. Sabes, la neta, te amo, tú me no llevas a sanciero con tu corazón tus besos. La neta, tú me besas bien rico, sabes. Soy mi reina, mi princesa, sabes. Te quiero mucho, te amo, mi montón, mi princesa, mi reina, sabes. Este rojo corazón que te amo, te amo, mi chiquita, no, mi Oye, chiquitita, sabes que te amo y te quiero, porque no te puedo pensar en.